雨姜 ¡Hola! ¡Hey! ¡Sí! ¡Sí! Mucha... ¡Me fuego! ¿Teo? ¡Sí, Qué ¿eh? ¡Sí, verdad! te pongo para allá, ¿eh? Nazareno, que Dios suspira a ti, a mí, la bailar. ¡Voy no a llorar a Dios! <tose> Vamos a coger esta, esta que dice este, el culto de hoy. ¡El culto de hoy! hermanos, aquí estamos otra vez de nuevo todos unidos para poder comunicar y repartir ese gozo tan maravilloso que el Señor Jesús reparte para todos Gloria a Dios sabemos todos hermanos que ayer estuvimos en el Funtito, y yo sé que aunque para unos no sea algo importante para el cristiano es un paso decisivo y muy importante sabemos que nos hemos puesto en el camino del Señor y solamente ver confiados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 todos en conjunto, debemos formar la esposa esa esposa limpia, pura, sin mancha que Jesucristo está preparando Jesucristo está esperando y cuando esté completa esa esposa Cristo de el cielo nos arreglará. Cristo nos llevará y entonces seremos esa esposa que tanto ha esperado y nadie, nadie de los que, de, que no cumpla la voluntad de Dios que no sean ciegos porque Dios es misericordioso Dios tiene paciencia y tiene amor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 que estaba en caminos equivocados que de Satanás que lo reprende en el nombre de Jesucristo pero yo sé por fe que para Jesucristo no hay nada imposible y bueno, yo no quería orbitarme pero quiero dar testimonio ante Dios y ante los hombres que verdaderamente he aceptado a Jesucristo en mi corazón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 Bueno, hermano, lo primero lo saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, ayer fue un día que nunca me se olvidará. Amén. Porque fue un día maravilloso. Amén. ¿eh? Porque yo iba a las iglesias, he estado a punto también, pero mi compañero se iba a fortizar y yo, tanto vi ni me lo dijo, no me supo bien. Y dijo: si quieres, me espero, y digo, espérate sentado, que de hecho te cansarás Pero solo su que estaba ciega. Amén. Estaba ciega porque no hay tesoro más bonito que seguir a Cristo. Amén. Amén. Y solo tú digo que estoy, estoy gozando porque no puedo ni respirar de la alegría que tengo, hermano. Amén. No sé cómo estamos todos en la iglesia de verdad, hermanos, pero muy estoy muy contento. Aleluya. Pues ayer, hermano, antes de los bautismos, los supervivientes, había algo que me decía a mí: no te bautices, no te bautices. Y tenía un miedo porque para mí, de verdad, es un acto muy importante para mí. Aleluya. Pero cuando fui al río y dije: no, misa tierra ha pasado por las aguas. Me entró, contemplé, hermanos, que no podía aguantarme. ¡Aleluya! Porque algo que me decía: no te bautices, pero yo,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 balas. Yo no sabía lo que era un bautismo, pero algo no sé porque tengo una alegría, un grande que me corta en el corazón. ¡Amén! Por mí, también por mi compañero y mis hijos, ¡Amén! Que queremos que seguirme a Jesús como Padre y Salvador de nosotros. Gracias porque me está temblando el cuerpo como un pulco. Hay que seguir a Dios como espada, todo lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.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 que, que pasar por agua era necesario de pasar, porque Jesucristo también pasó. Jesús, bendito sea su nombre. Pero hermana, ahora sabemos que cuando Adán y Eva le dijo Jesús, dijo el Señor: Ahora sabéis el bien y el mal, ahora depende de vosotros coger el camino. Sabemos que hay un camino.